Esta bicicleta es la bicicleta símbolo de, de este canal de YouTube Y si bien le tengo un cariño brutal, está pinchada Seguimos con el problema de guía cadena Y los pedales giran poco y nada Esta es la ley del mínimo esfuerzo Como dirían en España, a meterle caña Está al es lado de la válvula la hay un pedazo de metal. <ríe> qué horror. ¿Cómo llegó eso ahí? La técnica del, del poto del pegamento. Mientras eso seca un rato. Estos son unos pedales que estamos probando de AliExpress, pero la última andada empezaron a ponerse duros y ahora casi no giran. Los pedales siempre salen hacia atrás. ¿Por qué no gira bien esto, eh? un tapón. Hay, hay una tuerca ahí adentro. Y esto gira pésimo. Entonces... No se me había olvidado. <ríe> Tenemos que parchar todo. Para quien no sepa parchar. Y cada vez que pincha compra cámaras. Los parches funcionan brutal. Y es un reciclaje brutal de materiales. Soy, soy fan de los parches. A ver si alguien no se había dado cuenta. También soy fan de las cámaras. Y una técnica que me dieron los amigos del BMX. Una vez que estuvimos andando en bici. Era hacer bolsa el parche estirarlo para que pegue y reutilizamos toda esta goma en vez de botarla a la basura y comprar una cámara nueva solo porque es más barato y cómodo y como vieron, no nos ha tomado nada de tiempo no hemos ni alcanzado a desarmar un pedal mientras hacemos esto me está acordando, esta bicicleta la considero la bicicleta símbolo de este canal de youtube porque es la representación de mi consejo más reiterado ¿eh? Y es que, si te quieres comprar una bicicleta o meterte en el deporte, compra una bicicleta usada, porque es la opción más económica y vas a poder sacar la mejor máquina eh, al mejor precio. Pedales. Veamos si tenemos el dado. Esta es una caja que me regaló mi padre. Esta hecha bolsa, pero <risa> esta que se desarma. 10 milímetros. Oh, ¿Qué tal? ¿Lo estoy apretando? ¡Oh, se apretó un montón! Es para el otro lado, la Yo creo que esa es la tuerca que se apretó en primer lugar. Y... Es como todo plástico allá adentro. Ahí hay un rodamiento. Ese es un rodamiento... No, no. Esto se mueve para todos lados. Ya, estos pedales creo que no los estoy recomendando. Lo aprieto con la mano y se tranca. Es súper liganito, pero tiene con suerte un rodamiento que aparentemente es como flotante y... No, están súper pegados. Siempre es tan agradable con él si le tengo con pedale. No, este... Este es el del reciclaje de los pines. Con unos pocos pines yo me lo arreglo. Aún. Quizás tú... tú.. Tú para acá, tú, tú para acá, cruzado. Nadie notaría la diferencia. <risa> acá hay muchos pines. Ya, ahora son pedales sin los pines del medio. Faltan estos dos. Y estos dos. Tuvimos unos pedales de Aliexpress que están en la descripción del, del, del, del video y funcionaban brutales, pero estos, pero estos más por dentro eran una pena, ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para que nadie diga que no lo hice, ahí va. Si bien esta bicicleta es adorable y es todo lo que representa este canal, me apena decir que perdimos el rumbo. Y no lo digo por el guía cadena, lo digo por la horquilla y el shock. Me explico. Esta bicicleta costó 120 mil pesos, lo cual es... En mi opinión, tremendamente económico para meterse en un deporte con una bicicleta que es de marca, montada en rodamiento, con todo el prestigio que, tiene, que tenía en ese tiempo Iron Horse, que es la marca de esta bicicleta. Iron Horse Warrior, Trail... No me acuerdo qué más. Estaba algo oxidada, pero le dimos una oportunidad, la anduvimos y funcionó brutal, incluso con el horquilla original. <risa> Un paseo por el parque estaba. Trae un shock muy básico pero que funcionaba perfecto y una horquilla de elastómero la horquilla la cambiamos por una tora y esa fue la mejor modificación que le pudimos haber hecho igual nos fuimos un poquito más allá y cambiamos los frenos, el manillar y el y la potencia el manillar y la potencia había que hacerlo porque lo que tenía era horrible los frenos, los mecánicos que tenía, podrían haber aguantado. No era necesario gastar ese dinero en esos upgrades. Ahora, ¿qué pasó con el shock? Pasó que no encontré resorte y los que encontré eran ridículamente caros. Así es que he usado. Le compré a un amigo este shock que es un DNM Burner Series RCP. Como que te hace... Te salva la vida, RCP. El tema es que por el precio de un resorte, un shock básico, me estaba llevando un shock completo operativo, así es que, decidí instalarlo que por lo que recuerdo no fue fácil Estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, nomás estoy... y lo que pasó fue que quedó mucho más dura atrás de lo que me esperaba dura como para mi peso, la idea de esta bicicleta era que fuera una bicicleta como de niño aprendiz, ahora es como de niño extremo, Tírate un cortado gigante como quedó tan desequilibrada la bicicleta con la tora Tuve la oportunidad de ver esta horquilla usada, que pensé que estaba en buen estado, pero aparentemente está bastante dejada y entramos en temas de mantención. En estos dos puntos encuentro que estuvo quizás el error, debí haber dejado el shock original y haber dejado el, la tora, que era un upgrade económico para el precio de la bicicleta. El shock costó como $40,000 pesos, $50,000 pesos, esta horquilla costó como $120,000 pesos. No es una locura, y es una bicicleta mucho más capaz, de hecho andarla, quiero ocurrir andarla. Pero se perdió un poco en rumbo y hubo un comentario que me lo hizo notar en Youtube, así que sí, estoy de acuerdo que le pedimos un poco más de la cuenta. Tenemos hasta una rueda eje 20 que nos la regaló uno de mis patrones, William Seymour, yo creo que se acuerdan de él con esta imagen. Pero más allá de eso, si bien se podrían haber hecho upgrades más acotados y económicos La bicicleta ya está como está y lo que nos venía dando jugo hace un tiempo Era el tema del guía cadenas Eso lo vamos a solucionar ahora en un instante porque me quiero ir a andar oh, está todo sepultado Venga, con papá. Es mucho más gruesa que la otra pero Ah, oh, está el eslabón perdido Dicen que si está perdido es porque no existe oh, este missing link está de papel, bueno. Ya, no, no era ningún secreto que a esta cadena le costaba pasar por este tubo <risa> Salió como mantequilla ya, Esa es la teoría, vamos, vamos a hacer la prueba de la teoría Esto ha sido un tira y afloja todo el rato con este guía cadena que lo proclamé como el mejor guía cadena del mundo Bastante suave Ojalá que lo que vamos a hacer solucione el problema Ahora claro, estoy pensando que la solución es otra Pero hay que intentar ya, Por acá va a correr sí o sí, así que... Esta es pues maduro. Ajá. Pum, pum. Corte diagonal, taquilla. Uop. Y debería estar listo para ser instalado. Si es que hacemos un hoyito aquí. Y si es que hacemos un hoyito acá. Esto, este guía cadena no, no puede ser más simple. No va a ser el tema de este video. Lo quiero seguir desarrollando sí o sí. Así es que. Aún no me voy a rendir con este proyecto, pero la próxima vez que se lo muestre... Créanme, no va a ser tan penoso como ha sido hasta ahora. Esto es pura artesanía, mountain biker, de la más fina. Y ahí puede topar. El problema es que cuando topa, se lo come y deforma el plástico, así es que voy a hacer de un sacado bueno acá. Un poquito más, para estar seguro. ¿Estamos? Vamos a ver si funciona. Muy bien. Esto, esto se está viendo prometedor. No opinas lo mismo. Mismo. Que. Oh, qué lindo tu guía cadena. ¿Dónde lo compraste? En la ferretería. Tubo de planza. ¿Qué tal Y con este.. Y nos vamos a ir a andar. Y nos vamos a ir a andar. Te fuiste para adentro y está Este es el problemático máximo. Mi mano no quiero que esté en la, en la dirección del cuchillo. Ya, por eso no quiero que mi mano esté en la dirección del cuchillo. Casi pinchamos la bicicleta, que era el mejor caso. Lo otro era hacerme bolsa de la mano en cámara, que habría sido terriblemente estúpido. Ya, no me hagan caso, no soy bueno para ocupar un cuchillo, aparentemente. Ajá, pero soy bueno para hacer un guía de cadena. Suena cómico. Oh, me equivoqué de lado. Se me da lea para Pero aparentemente no se tranca ahora tengo miedo de que ya es tan grueso el tubo que la cadena va a ir sonando dentro y todo el motivo por el que hicimos el día cadena que es para que no suene el zapateo Ah, ¿qué estamos haciendo man ya, vámonos a andar no es normal que suene así cuando paso cambio es... estoy transpirando, estado suyo, es brutal me... me queda enana, no puedo estirar la pata completa ahí estoy casi pasado el límite o se bajó no, no me queda tu asiento quizá un poquito más pero estas bicicletas antiguas son pesadas lo cual te hace apreciar un montón las endureras nuevas <risas> tengo mucho cariño pero dejaron mucho espacio entre el puli y... el, el, el, el, el, el no puedo y el soporte del puli. de hecho se amplía y de repente se sale para el lado Tropper post <risas> <risas> <¡Woo>! <risas> se levanta sola esta bicicleta es un monopatien <risas> la rueda es enana bueno. <risas> al lado de la 29 se ve muy chica oh, oh, algo pasó con la transmisión <risas> Uh. Oh no El tuo what happened Muy bien eso no fue el mejor inicio de oh, el dropper weón De pedalear así de agachado Esta bicicleta me queda chica Ya tengo un presentimiento Una corazonada Esta bicicleta en la bajada Va a sonar como tarro. Pancho. dentro! ¡Oh, oh, oh, me equivoqué! Es un juguete esta vez. Pero no sé moverla todavía. Entre mi tren, la N9 y esta, es muy distinto. Ya, no prometo bajar como un desquiciado, pero... nos vamos a reír arriba de esta nave. Nice. Este monopatín. Para mi tamaño. Uh. Wow. Oh no. No. Suave. Bueno. Wow. Se comen los golpes como una un monopivote, loco. Sin multiplicador sin nada. Me fui para abajo, casi me fui para abajo. brutal, estoy andando una wea modificada de 300 lucas, usada, una guerrera usada, ¡Oh! no quiero morir, pero me deja andar fuerte, Cáchate la roca, está ¡Oh! loco, oh, con permiso, Ay, oh, yo sabía que sí, hoy. Estoy para la pata. No sabes ni qué en qué cambio estás. El fiasco del guía cadena, weón. De esta bicicleta la quiero regalar y no la puedo entregar así. Ay, cómo iba para abajo, weón. Preocupante. Rueda chica 26. Que. No problema. Sólida, se siente firme este. Este choque en verdad para andar ese ritmo es necesario. El otro. Lo habríamos mandado fondeando todo el rato y la horquilla no... No problema. Bueno, bicicleta completa 120 mil pesos La horquilla 120 mil pesos, 240, 40 lucas del shock 280, la transmisión 70 dólares, los frenos son los más baratos de todo Es una nave espacial, bueno? no deben haber más de 350 lucas acá bueno, Es preocupante como vuela me preocupan. En el casco estoy con la GoPro Session porque todavía no descubro cómo hacer que mi GoPro 7 no se quede pegado todo el tiempo. Díganme ustedes si es que vibra mucho, si es que les gusta esta cámara. A mí me encanta. Agachadito como que me voy a caer de la bicicleta Pero Es como andar en una bmx todo la suspensión ¿Cómo así? El agarro está brutal, llovió, se dio dos días Y voy sin ninguna Preocupación, en el mundo no estoy A punto de morir, ¿Vamos a hablar? no, no puedo Se me desvaneció el freno trasero en ese poquito. Oh, the need for speed. Oh. No, la transmisión suena como tarro, antes no sonaba así. Sin ese sonido uh, sería brutal tal? tal? espectacular que qué, qué querés que te diga Ay de nuevo tú, estás dando mucho ese problema Qué locura güey. mira dónde quedan mis rodillas con el manillar Una temas más corte y ya no, no, no hay espacio me vine de vuelta para la casa porque realmente este sistema estaba dando bastante jugo La bicicleta anduvo... Tal sucio el lente La bicicleta anduvo brutal no, no puedo creer que por el monto de dinero que gastamos en esta bicicleta Pueda ir tan fuerte arriba de esta cosa sintiéndote tan seguro Uh, a pesar de que es tan pequeña además Y tiene una geometría totalmente desactualizada No es como que sea una endurera Que va copiando increíble Pero aguanta los golpes y suaviza Todos los obstáculos, entonces Tenía una tremenda plataforma Una cosa que hace muy mal es subir Es pesada Creo que tengo una... Eureka está esto también A ver si la dos está en el mismo peso Hello Ah, oh, hello Ah, oh, qué conveniente. Un poco mucho. Ahí está colgada completa y pesa 16, según esta pesa, 16 kilos y medio. Para los estándares de ahora, esto ya es el peso de una bicicleta de descenso. 16,6. No es liviano. No es inmanejable tampoco. La relación es un 32, 42 con una rueda 26. Va ultra despacio en el cambio más pequeño, sientes como que no avanzas, pero igual estás haciendo un gran esfuerzo en mover este tanquecito. Ese sería el detalle más grande que le veo porque para un precio de... esta cuestión se va a quedar sin materia Para un, un aproximado total de 350 mil pesos, estaríamos comparando esta bicicleta con la barata negra y... <ríe> Aquí tienen un, un, <ríe> un pateador de trasero máximo comparado con esa bicicleta, tení horquilla hidráulica, esta cuestión creo que recorre 160 atrás creo que recorre 120 también hidráulico, con regulación de rebote es una transmisión que sí está dando pena, pero... tiene un rango brutal comparado con la otra tiene un narrow wide, tiene bielas integradas que se sienten mucho más firmes y tenéis cassette, que eso ya te deja hacer el upgrade que quieras, así es que... Hay detalles que no hemos considerado, como los discos quizás, que lo reutilicé otra bicicleta, lo... la llanta delantera, que en estricto rigor tendría que haber sido solo cambio de masa, pero ya que esa, esa rueda estaba armada fue como, gracias Will. Eh, los mangos, cosas de ese estilo, el manillar y la potencia, ya ponle le que 400 mil pesos, pero hoy en día creo que la Marlin 5 la venden como en... Acabo de revisar el computador y la Trek Marlin 5 la tienen en mil pesos. Cuando nosotros hicimos el test de la barata negra, cuando era más económica, costó como 280 o algo por el estilo. Realmente no, no encuentro que haya por dónde perderse entre tratar de estudiar un poco para comprar usado versus comprarse una bicicleta ridículamente cara para lo que entrega, porque si no mal recuerdan la serie de videos que hicimos de la Marlin, les voy a dejar un link acá, la bicicleta no salió muy bien parada. Estoy muy feliz de no estar preocupado el manubrio, espero no tener que preocuparme de otra cosa. ¡No! La pata de cambio se dio vuelta, weón. En cambio, vieron la velocidad a la que nos llevó esta cosa. Realmente pensé que iba a bajar mucho más tranquilo y no me iba a tirar muchos saltos porque me queda enana y no estaba ni acostumbrado, pero... Entrego la confianza y nos reímos un poco. Así es que creo que todo lo que me queda por decir es que si te gustó este video sobre la bicicleta usada más guerrera y económica del mundo, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver de lo que puede ser capaz una bicicleta antigua, año 2005, con geometría totalmente desactualizada, que representa la vieja escuela, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. No me voy a